hola cómo están eh, un saludo para todos buenas noches eh, esta ocasión va a ser un video muy breve y es solo que a petición de, de una de las personas que estaban viendo un video de cómo crear una una revista con Scribus él eh, tenía una duda acerca de si existía la posibilidad de eh, importar eh, un texto completo, digamos el de un libro eh, que ya tuviéramos en un formato de Word o algo similar y e, e, pues bueno trasladar todo el archivo completo de una vez a, a Scribus, entonces bueno si sí existe la posibilidad y ahorita lo vamos a hacer muy rápido entonces este vídeo es muy breve y es solo para mostrarles eso entonces abrimos Scribus <tose> lo primero que vamos a hacer aquí es un nuevo documento, vamos a crear una página simple aquí en los márgenes el que ustedes quieran que tenga de margen su publicación número de páginas, ustedes más o menos calculen el archivo que van a importar eh, cuántas páginas tiene, vamos a poner en este caso que 13 páginas ¿verdad? marcos de texto automáticos, esto es importante, así el programa creará los marcos de texto automáticamente en las 13 páginas y ya no tienen que ir creando uno por uno si ustedes quieren crear una sola columna pues entonces le dejan aquí si quieren crear dos columnas pues entonces le dan aquí pero no olviden que la separación entre columna es importante aquí solo son 3 milímetros, quedaría muy amontonado pero si quieren vamos a hacer el de una y después vemos el de otra entonces le damos a aceptar y listo, nos va a abrir, las aquí tenemos miren, las 13 páginas entonces nos vamos a archivo, importar nos archivo importar, cargar texto y buscamos el texto que queramos, queramos importar aquí nos pregunta si quiere eh, escribir todos los estilos y todas estas cosas le dan que aceptar y listo como verán importó todo el documento todo el documento como yo lo tengo obviamente se desconfiguró un poco porque bueno el que yo lo hice lo hice en, en libreoffice pero este bueno es un poco de trabajo ya el que tenemos que hacer a la hora de darle el detallado fino el detallado final ahora <coughs> por ejemplo queremos importar otro Aquí, si ven importar, eh, si ustedes le ponen cargar texto, al momento de querer cargar otro, va a borrar el anterior. O sea, no es que sea si continúe aquí. Si ustedes le ponen nuevamente cargar texto, lo que va a pasar es que les borre todo el anterior. Si ustedes quieren continuar con otro archivo, pues simplemente le dan añadir texto. Si lo añaden, pues ya podrán tener. Eh, Dos documentos en uno, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Así es que, pues prácticamente eso es todo para que ustedes puedan importar archivos completos. Bueno, vamos a cerrar este. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear un centímetro. Un centímetro para todos. Otras 13, el número de páginas marcos de texto automático y aquí le vamos a poner dos columnas y recuerden que yo les digo que 3.3881 milímetros es muy muy breve yo les aconsejo que le dejen 5, entre 5 y 7 ¿no? pero bueno vamos a hacer lo de 6 término medio le vamos a aceptar como verán ya están todas las columnas las dos columnas en todas las páginas seleccionamos nos vamos a importar cargamos texto nuevamente, nos vamos al archivo que queramos eh, aquí le vamos a dar a aceptar y como verán ya los tenemos en dos columnas obviamente después ya ustedes tendrán que crear sus propios estilos eh, como ya se les he mostrado en videos anteriores si no, por aquí les dejaré el enlace al video de cómo crear estilos y capas Bueno, esto era todo por el momento, muchas gracias y hasta la próxima